Porque tenemos claridad en el diagnóstico, tenemos claridad en las soluciones. El Perú es un país vigable, es un país que puede ser una potencia en América Latina, no en el mundo, en América Latina, ¿no? Pero depende del tipo de gobernante, ¿no es cierto? Que, que maneje, que gestione, digamos, este, nuestra patria, ¿Ya? y eh, Ya, eh, mire, ya ni, ni deberíamos hablar de neoliberalismo, ni de liberalismo, ni de realismo, porque ya han experimentado 40 años. Esos modelos son modelos caducos, modelos prehistóricos. ¿ya? Modelos que, que vienen desde 1750 que han fracasado en el mundo y nos llevan a la guerra, a la matanza este, entre, entre estados, entre naciones. Para preservar qué para preservar cosa? Sus intereses. Lo fundamental es el sistema de dominación global, mundial, y el sistema de dominación acá en el Perú. Son dos sistemas que están así articulados, imbrincados. El uno no se puede explicar sin el otro. Porque, en fin de cuentas, el Perú qué cosa? El Perú es un país, digamos, diminuto al lado de estos monstruos. Pues. Los recursos no se van a acabar. El problema que tenemos en el Perú es que la pobreza continúa, se siguen muriendo nuestros hermanos en, en el sur, en la sierra, y seguimos en lo mismo, con más programas sociales, con más bonos, con más subsidios. Eso es una hemorragia de plata, señores. Ustedes creen que esos bonos que da en estos momentos el gobierno, ¿no? eso eso un perú, eso, es eso no es gratis, eso es, lo tenemos que pagar. Son mil millones de dólares adicionales más que el Fondo Monetario no quiere que utilicemos y que, que nos sigamos endeudando. Porque este Ministro de Economía, como la anterior y los anteriores, son una actividad incapaces. ¿Qué cosas son? Administradores de qué? De la deuda del fondo. Que le cuidan a fondo cada año y ellos están colocados ahí para pagar 28 mil millones de soles de intereses de la deuda. Ustedes no saben, no entienden esto, nosotros tenemos que pagar del presupuesto de presupuesto, 28 mil millones de, de soles. Ustedes saben lo ¿no que haríamos con 28 millones de soles, cuántos hospitales, y nos roban según la Contraloría General cerca de 26 mil millones de, de soles, cada año por corrupción. Súmele 28 mil más, 26 mil son 54 mil millones de soles que se desaparece, que ustedes no lo ven. Entonces, este, tenemos que tener un poco de, de, de, de, de claridad, me parece, ¿no? ¿Dónde este, está esta gente todo que, que no quieren a su patria? Ya han experimentado 40 años, porque estos son asalariados, estos troles son asalariados, que otros agentes, ¿no es cierto?, que vienen de Buenos Aires, que vienen de, de Europa, que vienen de Estados Unidos, de fundaciones, ¿no es cierto?, neoliberales. liberales que son financiadas por las grandes corporaciones, o sea, las grandes corporaciones financian a las fundaciones para que le, le, le laguen la cabeza a los muchachos, a los jóvenes de las universidades, y le abren como si el liberalismo fuera pues la, el descubrimiento le, reciente, ¿no? si fuera una ideología nueva, ¿no es cierto?, en el mundo, es una ideología más vieja, pasada, desfasada, ¿Ya? Las empresas comunitarias es, es, es la salida, de lo que, lo, es lo que han hecho los suizos, ¿no? Es lo que han hecho los suizos en parte de, este, de los, los alemanes. Saben que no puede haber una economía de mercado salvaje totalitaria, ¿no? Porque ahí hay un concepto del Bolsley, ¿no es cierto? Este, este, el pueblo, el pueblo, la comunidad. ¿no? Es importante en esas sociedades, ¿no? Entonces, este, la comunidad significa, digamos, este, crear riqueza para ese grupo humano ¿no? a través de actividades productivas rentables, donde hay acompañamiento, ¿no es cierto?, del Estado, financiación, investigación, productos. Mire, el, el requisito para poder... Este, competir con otro país, el requisito es tener una, una clase gobernante que sea dirigente, no esta clase putrefacta que tenemos, esta clase está caduca Lo que tenemos que entender nosotros es un nuevo grupo de, de peruanos preparados, líderes, ¿no es cierto?, que entiendan, que entiendan qué cosa. Fundamentalmente, que los problemas del país son problemas que tienen solución. ¿Ya? Y la solución, para mí, ¿no? Y para mucha gente que ha estudiado problemas, no es irnos al, al Tahuantinsuyo, no irnos a la prehistoria. Y con respeto a la historia de los hermanos, no irnos al Taparrao, ¿no? La, la, la, la solución nuestra del Perú, les he explicado varias veces es, es este, dar un salto cuántico. Hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que, que cree que nosotros tenemos que pasar por la primera revolución industrial, o sea, explotar el vapor, el carbón, luego pasamos a la segunda revolución industrial, al motor de explosión, luego pasar a la tercera revolución industrial, luego pasar a la cuarta. No, yo lo que les digo, que eso es imposible, nos demoraremos 500 años. Hoy, el Perú... La nueva clase de dirigente, gobernante de nuestro país, patriotas, tienen que dar un salto cuántico, pasar directa a la, a la, a la quinta revolución este, tecnológica. Inteligencia artificial, robótica, satélite, nanotecnología, biotecnología, ¿no? eh, programación, TICs. Ese es el futuro del mundo. Amigos, entiendan, por favor, quiero que me comprendan ustedes. No tenemos otra posibilidad. ya. Y con la ciencia, con la tecnología, hacemos una revolución agraria en la, en la sierra. Convertimos los Andes, la sierra Perona, en un potencial para tener independencia alimentaria. ¿Qué es absurdo en estos momentos, pues señores, que seamos importadores de alimentos? Importamos trigo, importamos hasta arroz, importamos hasta papa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible esto si tenemos tanto terreno en la sierra? Lo que pasa pues es que el modelo neoliberal y todos los neoliberales este, no quieren, pues, no les interesa este, invertir ahí. No les interesa. ¿Qué, ¿Qué cosa les interesa? Les interesa que el Estado invierta mil mil 15.000 50.000 dólares ingresiones en la costa poner ahí los grandes latifundios agroindustriales para la exportación ¿quién se beneficia con ello? el Perú no se benefician los dueños de esos latifundios ¿ya? yo tengo otra visión con el equipo que tenemos otra visión, nosotros tenemos que crecer hacia adentro, la sierra es el para nosotros el problema y la selva la costa ya no, la costa es, un, es una cabeza macrocefálica, deforme. Tenemos que a los raquíticos extremidades que están en la sierra y en la selva, tenemos que desarrollarlo. Grandes industrias lecheras, grandes industrias alimentarias en la sierra. Campos de cultivo de maíz, de trigo, de, de quinoa, con tecnología. Porque no vamos a inventar la pólvora, señores. ¿Ya? La ciencia ha desarrollado esos conocimientos y está en estos momentos al alcance de todos. Sino que estos neoliberales todos lo ven negocios, no pueden ni comprar Uria y la URIA está botada en el mundo. ¿Ya? Entonces los neoliberales tienen una visión tan estúpida de forma una ideología que se llama ventaja comparativa que les explicaré en otra en otra este, en otra sesión y la ventaja comparativa que te dicen, es David Ricardo, ¿no? Los países tienen que dedicarse a hacer lo que eh, este, es mejor para, para, para el mundo. ¿Ya? ¿Qué cosa es mejor para el mundo? Que el Perú siga exportando piedras, ya que Chile sigue exportando piedras, y que lo, lo mejor para el mundo, que Estados Unidos haga carros, haga eh, autos eléctricos, que desarrolle computadoras en sus universidades, entonces, nosotros le vendemos piedras, ellos nos venden este, manufactura. Eso se llama para ellos ventaja este, comparativa. ¿Ya? Para eso nos hace el un TLC, ¿no? Donde les entregamos nuestros mercados. ¿Para qué? Para, para meter toda la producción de ellos. Por eso que Gamarra está en crisis. Porque los mercados han quedado totalmente... Cuando en Estados Unidos y en Europa son proteccionistas, ellos cuidan sus industrias y les ponen una serie de trabas de aranceles, barreras arancelarias. Y lo mismo hacen en Japón, hacen todos los países asiáticos. Porque cuidan sus industrias pues, porque si no este quebraría las industrias y habría desempleo ¿no? y tendrían un problema, ¿no? Nosotros leemos la naranja y ellos nos venden el jugo. Claro, pues. El jugo envasado, embotellado en esos packs que ustedes ven que, que, que se importa de Estados Unidos. Y, y nos mandan veneno, ¿no? Con, con todos esos productos salados que ustedes tienen que crean enfermedades a la población. Nos enferman y luego nos venden medicamentos. Con sus industrias, ¿no es cierto? Farmacéuticas. O sea, esto es todo un círculo, ¿no es cierto? Es un círculo vicioso, que ustedes quizás no se den cuenta, pero, pero que está pues ahí latente, ¿no? no, no, manda venir, no. Entonces, Entonces este, ¿qué, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué dice acá? Evi eh, Vázquez eh, dice, ¿no? Santo Ponte, que que estamos atrasados mínimo cinco años. Es que esa es la mentalidad pesimista, pues. Esa es la mentalidad derrotista, ¿no? que nos han metido los neoliberales, de que eso no podemos hacer, ¿no?, ¿No? ¿Usted, ¿ustedes creen cómo China, que estaba más atrás de los chinos han sido nuestros peones en 1850, importábamos chinos para la, los campos de acá de... de algo... los coreanos, el, el año 60, que no tenían industria, no tenía nada, todo lo que llaman los tigres del Asia, ¿cómo ustedes creen que han desarrollado sus industrias?, se han convertido en, eh, se han convertido en exportadores, de, hasta de tecnología. Entonces, esa es una cuestión que, que tiene que ver con la clase dirigente de un país, con políticos nuevos que tengan una visión clara, ¿no es cierto?, de los problemas que, que hay en el Perú y las soluciones. ¿Usted cree que un, un estadista va a tener estos problemas que están metidos esta gente otauro, la vida boluarte, que me quedo, que me voy, elecciones, que no elecciones? ¿No? Estamos mal nosotros, señores. Por ese tipo de pensamiento ¿no? que nos ha metido el neoliberalismo, que dice que somos incapaces, que no podemos competir con las grandes potencias, que no tenemos recursos, que no tenemos capital, que no tenemos inteligencia, o sea, que no tenemos nada. ¿Y qué cosa quieren? Sigan ustedes ahí sometidos como cholo barato. ¿No? Eso es lo que quieren, cholo barato. ¿Ya? Entonces, dentro, dentro, de, dentro de esta estrategia, digamos, este la restitución de la Constitución del año 79 es fundamental. Pues. Ya, yo les he colgado ahí el texto íntegro de los 307 artículos de la Constitución. Lean ustedes para que vean, es una Constitución pues, este, que nos permite industrializarnos a nosotros derechos sociales, económicos, derechos fundamentales. Acabar con los contratos de ley, con todo ese modelo neoliberal. Por eso que no quieren, han empezado una guerra hacia muerte contra nosotros. Para tratar de neutralizar el mensaje. Lo que, lo que interesa acá es que ustedes se den cuenta. Ustedes tienen que ser los voceros de nosotros. Tienen ustedes que transmitir en sus familias, en su centro de trabajo, que hay una posibilidad nueva para el Perú. Porque si hacemos esa propaganda hormiga, seremos 2, 5, 10, 100, 1000, 10.000, 20.000, 100.000, un millón. Pero tenemos desde ahora que trabajar. Ustedes tienen que ayudarnos a todo el equipo a hacer el trabajo. No editen, corten, inunden la red. Viralicen todos los mensajes que estamos enviando. Para que más gente se dé cuenta, compartan ustedes este mensaje. ¿No? Este, ya no nos hemos olvídense del resto de cosas que por acá, que dijo, que no me dijo, que voy a llorar, no voy a llorar. No nos interesa a nosotros eso. Lo que nos interesa a nosotros, el objetivo está claro. Y es que ir al partido, ¿no es cierto?, presentar una lista de candidatos congresales 130, una plancha presidencial, no y hacer gobierno, tener poder para hacer los cambios, si no estamos soñando señores, ¿ya? si no estamos soñando y se van a lamentar toda su vida, vivirán 20, vivirán 50, vivirán 100 años y estarán en la misma situación, y ir ustedes fugarse a otro país, a otro continente y van a estar peor que en el Perú, porque este, este país es su patria,